Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una arroz a la milanesa Y los ingredientes son Dos vasos de arroz Una cebolla Un pimiento verde italiano 200 gramos de magro de cerdo Un pimiento rojo 200 mililitros de vino blanco colorante alimentario, 200 gramos de jamón york, dos dientes de ajo, sal, aceite de oliva, pimienta negra molida y agua lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el aceite una vez que está caliente, le echamos el pimiento rojo la cebolla y el pimiento verde y lo rehogamos todo tiene que estar todo muy bien rehogado aún nos queda un poco una vez que lo hemos rehogado bien echamos el magro y lo hacemos bien hecho. Ya está bien frito el magro. Y ahora echamos el jamón york. Y lo freímos también. Ya hemos rehogado el jamón york ahora echamos el vino echamos el ajo y echamos la pimienta y dejamos reducir un poquito el vino ya ha reducido un poco el vino y ahora echamos el agua que son cuatro vasos siempre hay que echar el doble que el arroz y ahora lo dejamos cuando empieza a hervir unos 10 minutos Ahora echamos el colorante y la sal al gusto. Ya han pasado los 10 minutos sirviendo y echamos el arroz. Y ahora tienen que pasar 20 minutos. A partir de que empieza a hervir, ya han pasado los 20 minutos. Ahora se apaga de fuego y se deja reposar 10 minutos antes de comer. Bueno, amigos, aquí tenéis el arroz a la milanesa hecho con mucho amor para todos bueno, vosotros. Amigos, espero que os haya gustado este arroz a la milanesa super especial que aquí lo tenemos esto me lo voy a comer yo en un momentito así que mirar, mirar, mirar, mirar cómo humea aún así que dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós